Bienvenidos al Museo de la Paz de Gárnica. Este museo, que se abrió en 1998 por el Ayuntamiento de Gárnica-Lumo, es un museo que desde el año 2002 pertenece a una fundación, la Fundación Museo de la Paz de Gárnica, cuyos patronos son el Ayuntamiento de Gárnica-Lumo, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco. Es un museo que quiere hacer reflexionar al visitante sobre tres preguntas. ¿Qué es la paz? qué ocurrió en Guernica durante un momento de ausencia de paz durante la guerra civil española y el bombardeo y qué pasa actualmente con la paz y los derechos humanos en el mundo y en Euskadi un museo que ofrece diferentes servicios como visitas guiadas en cuatro idiomas un centro de documentación especializado en la guerra civil y el bombardeo talleres didácticos, etc. Y un museo también muy activo, que pertenece a diferentes redes nacionales e internacionales, como AIPAZ, el Foro de Derechos Humanos, la International Network of Museums for Peace, la Coalición Internacional de Lugares de Conciencia y el ICOM.